Buenos días, Rosmarie Tapia. Rosmarie Tapia en el tercer día de la gira virtual de promoción de la lectura. Bueno, hoy tenemos un programa bien animado, sobre todo para los niños. Los niños nos siguen también desde su teléfono celular. El 11 de marzo vamos a tener el primer encuentro de jóvenes, niños y adultos. A los adultos les encanta compartir con los niños porque el, el niño tiene otra visión de la lectura y a veces dicen que el niño no comprende, pero debe, depende del texto con que se enfrente. La obligación del escritor es hacerse entender. Aquí tenemos reporte que está en transmisión, Converse con la escritora. Entonces aquí tenemos otro anuncio que va como un cintillo esto es como si fuera un, un estudio de televisión esta es una plataforma que yo pago mensualmente para comunicarme con mis lectores cuando se trata de conversatorio lo hacemos por Zoom porque de esa manera se ve la participación yo subo el video ya editado primero se ve en vivo en Facebook Facebook siembra de lectores In, eh, no Instagram, no LinkedIn LinkedIn eh, se ve en Twitter, se ve en YouTube, se ve en la plataforma de ReStream, o sea, se ve en seis plataformas. Y de esa manera, ustedes le pueden decir a sus padres, yo voy a participar a las 10 de la mañana, este es el enlace de YouTube para que veas mi participación. Y sus padres, su mamá, su papá, su, todos sus familiares, se sientan orgullosos de ese niño que se expresó tan bien, de ese joven. Tenemos que poner la tecnología al servicio de la educación, de la lectura. Aquí les digo: se pueden comunicar por chat. Déjenme mandarles el primer chat. Ustedes comunican. Escriben ahí en comentarios o en el chat de la red social, le dan enter y yo lo recibo y le contesto. El día de hoy tenemos un programa más o menos entre 35 a 40 minutos, como son las clases de ustedes en la escuela. No quiero agobiarlos con más. Los profesores están en la semana de organización. Y los maestros. Yo quiero que ustedes sepan que el centro de mi vida, paralelo a mi familia y a la salud, es la literatura. Yo organizo mi vida en, con relación a la literatura. Como tengo tantos lectores, muchas veces no puedo ir presenciales, pero ustedes tienen la feria del libro que me pueden ver en persona, pero tienen la facilidad que con un solo clic ahí converso con ustedes la profesora les mandó los ángeles del olvido yo le pido a la profesora que el conversatorio sea antes del examen, todas las dudas que ustedes tienen me las van a consultar van a salir con unas notas increíbles y ustedes se van a enamorar de la lectura porque se van a dar cuenta que gracias a la lectura ese promedio de español les subió también ustedes le van a pedir a sus familiares que lean el libro y ese joven, ese niño haga un círculo en la casa donde usted va a ser el coordinador y antes del examen reúnase que lo lea su papá, su mamá sus abuelitos y den su punto de vista y el niño también va a ir muy bien preparado ese examen y esa novela no se le va a olvidar nunca más también quiero decirles que la novela se destaca por los personajes los personajes tienen que ser redondos ¿qué significa eso? tienen que ser bien logrados para que ustedes sientan que ustedes están en esa novela que esa persona existe los personajes crean verosimilitud a la obra y eso es importante que ustedes lo conversen déjenme ponerle otro cintillo aquí déjenme buscar aquí aquí este es el alquería hay algunas personas buscando las madres, los padres Roberto por el buen camino Roberto por el buen camino tiene nuevo editor, Distexa. anoten ese whatsapp ustedes cuando una novela mía no la encuentren, ustedes me llaman que yo les voy a poner mi celular aquí está mi celular y yo les digo cómo conseguirla. Porque ahora no tengo exclusividad. Soy agente libre como los futbolistas. Se me acaba una novela y veremos a ver quién se interesa. Así es que no tengan cuidado con que se van a agotar los libros. Siempre los van a poder encontrar. Entonces, yo siempre doy mi celular para que las profesoras me puedan contactar para los conversatorios, doy conversatorios cuando ya el estudiante ha terminado la lectura, porque entonces el conversatorio es mucho más efectivo, porque ellos van a preguntar esa parte de la novela que tienen ciertas dudas, ellos saben que siempre pueden contar conmigo, lo único que no hago tareas, ellos también saben esto entonces pueden reportar por el chat que están en sintonía yo no voy a decir quiénes están en sintonía yo los anoto porque después voy a hacer un sorteo y voy a otorgar tres novelas vamos a ver si a ustedes les corresponde vamos a poner ahora el chat desde cualquier red social repito facebook mi Facebook personal, mi Facebook de siembra de lectores, que ahí hay 4.700 miembros. Lo que pasa es que a esta hora muchas personas están trabajando. Está Twitter, LinkedIn, YouTube, YouTube y ReStream. Así que tiene muchas formas. ReStream los ven más bien en el extranjero. Las personas todavía no están, sino los creadores de video. Ellos sí están familiarizados con la novela, con la plataforma de ReStream. Yo pago todas estas mensualidades para tener la facilidad de comunicarme con ustedes. Yo siempre repito esta anécdota. En una ocasión me llamó una profesora de Colón, otra de Boquete, y en la noche la Universidad Americana. Y yo le dije, profesora, el helicóptero está dañado. Imagínense ir hasta Boquete. Regresar Colón, Boquete, Panamá, no se puede. Sin embargo, a través de Zoom, que ustedes me ven ahí, ustedes se van a ver un video. Yo, yo tomé un curso yo he tomado varios cursos para prepararme en la tecnología para hacer videos bonitos con buena pro producción, casi protesta. Yo estudio mucho. Cuando una vez un estudiante me preguntó, usted dígame, además de escritora, ¿cuál es su profesión? Digo, aprendiz permanente. Mientras respire, yo estaré aprendiendo. Yo acabo de tomar un curso con la fórmula de lanzamiento para enseñar creación literaria con toda mi experiencia de 22 años y 26 novelas publicadas un curso asincrónico que las personas lo toman hay como 64 lecciones poco a poco van viendo las lecciones tienen una duda, yo me comunico con ellos inmediatamente es con una asistencia de 8 horas, de 9 a 6 de la tarde si ellos tienen una pregunta y de una vez yo les contesto. Así es que la escritora innova. Yo siempre estoy aprendiendo. Miren, yo para editar los videos tomé un curso de Filmora, que tenía 103 clases. Y me dice un compañero escritor, eso nada más lo haces tú, qué pereza. Pero... Hay que presentar el producto. Yo he visto zoom que salen todos los cuadritos y parece una caja de tomate. Conmigo no van a tener un zoom así. Sale la persona que está hablando y el que no participa no sale. Entonces eso incentiva a las personas a participar para salir en la transmisión y entonces va saliendo conjunto en todas las redes sociales. Después yo le hago una carátula bien bonita, edito los silencios y pongo el video jóvenes la lectura cambia su vida la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura la lectura es herramienta de capacitación durante toda la vida en estos tiempos que la información cambia con esa velocidad vertiginosa la lectura los mantiene al día no se alejen de la lectura. Yo recuerdo una vez un chico que se estaba graduando de ingeniero y él dice, yo no necesito la lectura, yo leo lo técnico. Digo, sí la necesitas. Yo tengo una empresa y voy a contratar a un ingeniero. Está tú que no eres lector y otro que es lector. ¿Quién crees tú que se va a expresar con mayor coherencia? El lector dice entonces me votó digo, ni siquiera te contraté dos años después me lo encontré en una feria y me dijo escritora soy lector porque yo al fin de los videos porque yo publico la recomendación de lectura, les hago un reto los niños y los jóvenes les encantan los retos y yo les hago un reto, soy lectora y tú y ellos me contestan, yo también soy lectora y yo los un sábado al mes le dedico Hago Zoom, puertas abiertas Los papás, los abuelitos, el niño Tengo capacidad para 100 personas una ocasión Que la profesora Germán y Gaitán de Batista Invitó a todos sus estudiantes Y hubo personas que no se pudieron conectar en el Zoom Pero lo hicieron en las redes sociales La ventaja de ReStream Tiene sus ventajas también Es que pueden conectarse Una ocasión en que mi hermano Juan Carlos reenvió el enlace y se comunicaron más de 12.000 personas. Pero entonces la otra persona no puede salir. Por eso yo los cojo cuando soy yo la que da el conversatorio. Cuando es con ustedes para que ustedes salgan bellos, preciosos, lo hago en Zoom. Yo he seleccionado dos videos. Para que ustedes vean que lo que hace notable a una novela son sus personajes. Miren, yo en YouTube tengo casi 1500 videos y tengo lista de videos. ¿Usted quiere saber cómo se hizo el murmullo de la sombra? Usted se va anecdotario del murmullo de la sombra. Mañana voy a presentar ese anecdotario que es muy bueno. Ahora les voy a presentar dos videos que yo tengo. Esta plataforma no puede incorporar videos. Dos videos que yo tengo sobre personajes inolvidables. Escogí una novela que es mi novela favorita. Muchos estudiantes dicen, ¿cuál es la novela favorita de la escritora? Antes yo decía todas. No. No. Ahora mi novela favorita es vida de compromiso, la vida de la maestra Rosa, una persona ejemplar que se dio por completo a la educación, tenía dos pilares, pasión y compromiso, paralelamente nunca descuidó su familia y era un miembro activo de la comunidad. Siempre tenía tiempo para todos Yo me acuerdo que los padres de familia iban a, Estaban trabajando Iban a las 8 de la noche a hablar con ella a la casa Y ella siempre los atendía Con una sonrisa En ese tiempo no había Escuela Para niños especiales De capacidades especiales No había IP Y a ella se los mandaba. Niños de 11 años En primer grado ella dice, yo les voy a enseñar a leer y a escribir y a sacar cuentas Porque sin esto no se van a poder incorporar. Yo recuerdo que eran seis y ella ponía a sus hijos a llevarle la mano a repasar. Ella decía que todo el que sabe leer y escribir puede enseñar. Y ella dando la clase general. Yo a los siete años tenía un alumno. Yo era como su tutora, Roberto, se portaba mal, pero ahí mi, mi madre tenía una dualidad, bondad, severidad, que la manejaba con un discernimiento increíble. Todos esos niños aprendieron a leer y a escribir gracias al esfuerzo de ella. Esos niños se incorporaron a la sociedad. Yo recuerdo que uno de los niños el papá tenía una farmacia y él se encargó de la farmacia un niño que aprendió a leer y a escribir a los 11 años ¿qué les parece? eso es dejar huellas y yo en esa novela no solamente le hago un homenaje a mi madre a todos los educadores que son formadores de una sociedad decente lo que pasa es que en el camino las Personas olvidan los valores Pero los maestros Construyen una sociedad Maestros y profesores El educador Yo les voy a poner el video De los personajes inolvidables De vida de compromiso El personaje inolvidable En primer lugar Es la maestra Rosa Rodríguez de Tabla Una mujer inolvidable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 Ustedes en sus novelas saquen también estos personajes destacados Y yo les aseguro que en su familia puede que otra persona tenga otro personaje Todo vale en la lectura En los círculos de lectura jamás critiquen la interpretación de un compañero Cada uno debe tener su visión y cuando todos se juntan se enriquecen mutuamente entonces ya saben, con el mismo libro que les manda la profesora en el trimestre, hagan el círculo de lectura escolar, familiar y, ¿por qué no, comunitario? Inviten a los vecinos, compartan y les aseguro que van a ser estudiantes sobresalientes y van a pasar de ese promedio mediano a la excelencia yo recuerdo un niño era un joven ya de 14 años tenía varias tías que eran lectoras mías yo dije yo lo voy a hacer lector para fin de año no había santo que no bajaran esas criaturas para que el sobrino aprobara un año después era lector y en dos de los tres trimestres estuvo en el cuadro honor se dan cuenta Cómo la lectura te cambia y no solo te cambia te cambia tu pensamiento eres capaz de discernir tienes un pensamiento crítico, sabes tomar decisiones acertadas porque la literatura nos enseña los diferentes altibajos de la vida, las decisiones malas que tomó el personaje y sus consecuencias y cómo enmendó su vida todo eso nos sirve a nosotros en la literatura todavía tenemos unos minutos yo los invito a que en el chat se comunique la novela Vida de Compromiso la pueden obtener en todos los Gram Morrison déjenme ver aquí si les puedo si sí, aquí les voy a poner otros personajes que para mí mire, esta es una novela que nunca va a pasar de vigencia. Es va a estar vigente siempre, es una novela tierna. Ahí comparto con ustedes. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Esta vez le corresponde a Los Ángeles del rumbo.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 se dan cuenta los personajes inolvidables de Los Ángeles del Olvido miren el personaje de Jairo es un personaje secundario que marca al lector porque representa el amor ustedes leen esa novela y ustedes van a quedar fascinados con los dos niños que son personajes esa novela no pierde vigencia porque el amor nunca va a perder vigencia bueno, yo les voy a anunciar también que aparte de un sábado al mes yo voy a tener otro programa en vivo, como si fuera un programa de televisión estoy por escoger la hora acepto sugerencias va a ser un programa que se va a llamar anecdotario ¿Cómo surge cada una de las novelas y vamos a iniciar con mi primera novela caminos y encuentro yo creo que el viernes ya no voy a estar voy a estar mañana porque creo que el viernes ya han organizado todos los educadores esta fue una gira en torno a la semana de organización de meduca y creo que el viernes tienen consejo y van a estar muy ocupados Así es que mañana jueves yo me despido con una gira fabulosa de ocho transmisiones, ocho transmisiones, que yo voy a ver, voy a ahora a, a ponerlas en el canal de YouTube para que ustedes la vean, porque cuando es en vivo yo creo que después no, es, no sale en las entonces tengo que poner la de ayer y voy a poner la de hoy en la tarde yo quiero que ustedes sientan que su escritora está allí para promover la lectura que su escritora es su amiga que les dice ¿leíste? y antes de finalizar voy a repetir una vez más tenemos unos minutitos cómo se forma el hábito de la lectura inclusive a los adultos porque hay adultos que ya perdieron el hábito de la lectura yo no puedo acostarme sin leer yo tengo que leer todos los días incluso el domingo bueno ustedes van a escoger una hora ustedes dicen a las 8 de la noche yo he terminado mis tareas todo lo he terminado mis deberes todo, he ayudado en la casa a esa hora van a leer 20 minutos del libro que más les guste por favor no escojan un plomo el libro que más les guste si a los 20 minutos quieren seguir leyendo qué bueno, me alegro muchísimo pero oblíguense a leer 20 minutos dicen los psicólogos que un hábito, un buen hábito se forma en 21 días si usted es muy recio y está muy alejado de la lectura haga dos sesiones de 21 días y yo le aseguro que una vez concluido no puede dormir si no lee y toda su vida va a cambiar porque cuando la persona es lectora se expresa de una manera verbal y escrita con fluencia tiene un pensamiento bien organizado tiene coherencia. Comprende no solo la materia de español, sino todas las materias, incluso las matemáticas. Porque el que no comprende, cuando les ponen el problema, puede saber mucho matemática que no comprendió lo que le están preguntando. No con, las bases. Y va a seguir, va a ser base para todas las materias. Ustedes van a mejorar en todas las materias. Y ustedes van a decir. Cuando yo les diga, soy lectora, y tú, ustedes van a decir, yo también. Yo quiero aceptar sugerencias de que a qué hora ustedes quieren el programa. Yo creo que va a ser mejor a la tarde, cuando ya han salido, pero no puede ser muy tarde, porque yo después de las seis de la tarde no trabajo. Yo trabajo durante todo el día y tengo que descansar. Yo creo que podría ser entre cuatro y media y cinco. Va a ser un programa corto de media hora, pero que ustedes van a esperar. Después el programa se va a grabar. Ustedes pueden participar. Yo leí esa novela, la voy a releer de nuevo. O sea, ustedes participan con su escritora. Y lo voy a hacer en Restream para poder poner los anuncios miren, vamos a ponerle los anuncios de nuevo, mi celular por si se tienen que comunicar conmigo, Anoten. mi página web para que la visiten www.rosetapia.com este que tengo que es una transmisión converse con su escritorio. reporte que está en la transmisión cuando tengo un anuncio que hacerles como esa nueva edición de Roberto por el Buen Camino. Y los cintillos. Entonces, este es un programa completo. Cuando es Zoom, que van a salir ustedes, cuando es conversatorio, donde ustedes participan, sí va en Zoom. Pero cuando es este tipo de programa, tengan la seguridad que va a ir va a ir en, en este formato de stream que después va a ser editado se le quitan los silencios queda más cortito y si usted no estuvo la hora del programa lo puede ver después y tengo que escoger el día de la semana también acepto sugerencias para el día de la semana ustedes me pueden decir qué día de la semana los sábados no va a ser porque los sábados bueno puede ser un sábado y todavía no sé si hacerlo semanal o mensual yo creo que semanal para mantenerlos a ustedes en, en acción entonces vamos a avisarle con tiempo con un afiche la, el anecdotario de la novela Caminos y Encuentros Mucho, a lo mejor ustedes no la han leído porque el profesor no se las asignó pero después dicen yo quiero leerla Miren, en Santiago me llegó un, un un joven, de 14 años, con 16 novelas. Eso fue hace como 4 o 5 años. Y yo le dije, todas, dice, fírmeme una. Digo, te las voy a firmar todas. Digo, todas estas novelas te las mandó los profesores, los más profesores. Y con qué orgullo el joven dice, yo leo por mi cuenta. Maravillosa experiencia yo les aseguro que ese joven va a llegar muy alto porque las llevó en un saquito de esos de, de arroz estaban las 16 novelas y todas muy bien cuidadas se dan cuenta yo tengo también aquí porque yo estoy a, con la tecnología vamos a quitar los cintillos yo, yo estoy acorde con to, a, a la vanguardia de toda la, de, de toda la tecnología y yo tengo aquí un video de despedida. Cuando ya se está llegando la hora, porque ya tenemos 38 minutos, casi 39 minutos. Yo cuando llegamos al minuto número 39, yo les pongo el video de despedida. Aquí va el video de despedida. Muchas gracias por comunicarse. Hasta siempre.